En los últimos tres años, la sanidad de Castilla y León ha conseguido reducir en más de 11.000 pacientes las listas de espera quirúrgica. Los días de demora para estas intervenciones también han disminuido de 85 a 63. Nos situamos en 22.046 pacientes, el menor número de pacientes desde hace eh, casi ocho años. Desde el punto de vista del de tiempo de espera medio, la demora media... Eh, a 31 de marzo era de 63 días, 10 días menos que hace un año, una reducción, por lo tanto, del 13,6% en el tiempo medio de espera de los pacientes. Algunos hospitales de la comunidad, como el Abulense, el Hospital del Bierzo y el Clínico de Valladolid, han conseguido reducir en más del 50% su espera quirúrgica. Hoy esos datos nos, nos permiten afirmar que nuestra comunidad autónoma es una de las que presentan mejores datos de espera quirúrgica del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Y es que mientras en el conjunto de España el porcentaje de pacientes que deben esperar seis meses para ser operados es del 12,2%, en Castilla y León es del 5,2%, es decir, un 57% menos.